Rodrigo Andrade, este, que nos va a dar la posibilidad desde Glasgow, Escocia, de hablar con él. Vamos a saludarlo, Rodrigo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. No te estamos escuchando, Rodrigo. Seguramente es el famoso está silenciado. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Te vemos ahí con un fondo. Entiendo que estás específicamente desde la COP26. Así es, estamos desde dentro de, del salón de eventos de la COP26 aquí en Glasgow, son aproximadamente cerca de las 8 de la tarde, diría acá, 8 de la noche, en realidad había varias horas oscuro Y bueno, en una jornada bien significativa, pienso yo, para, para todos estamos discutiendo eh, sin más, digamos, el futuro, el futuro de la humanidad. Estamos en un momento civilizatorio complejo, hemos, creo yo, tenemos la conciencia de que hemos roto todos los equilibrios posibles respecto al balance con la naturaleza en esta búsqueda permanente de un crecimiento infinito que, que, que es una locura. No existe el crecimiento infinito eh, teniendo a la mano recursos finitos. Entonces nos toca ni más ni menos que definir qué es lo que va a ser de nosotros el conjunto del siglo y, y, poner, y tratar de ponernos de acuerdo, lo que no, no es fácil, nunca es fácil ponernos de acuerdo. Rodrigo, en este camino, realmente es muy importante que tú estés allá, quiero presentar a Rodrigo con, con, digo, para que entiendan la dimensión de la persona con la que estamos hablando, líder climático latinoamericano de Climate Reality Project del premio Nobel Olgor, cofundador de la ONG, Diálogo Energético Latinoamericano y de la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable, director académico del Diploma Superior en Cambio Climático, Desafíos Éticos para las Poblaciones eh, Públicas, organizado por Claxo, Flaxo Chile y la Gran Logia de Chile. Rodrigo. Eh, Tú dabas ahí con un punto central, que es, ¿qué queremos para nuestra casa común? Digo, ¿cuáles van a ser los límites? Eh, ¿Estamos preparados a que la temperatura siga subiendo? ¿A pensar en un océano con dos metros más solamente al final de este, de este siglo? Eh, ¿O pensamos en hacer una modificación ahora? ¿Da la sensación que hay conciencia o, Rodrigo, piensas que puede quedar en palabras y transformarse en un problema si no hay acuerdos concretos, reales y tangibles de aquí en más? Mira, me quiero, me quiero referir a datos concretos, eh, les quiero decir que la ciencia ha hablado sumamente claro en el sexto informe del panel intergubernamental, nos ha dicho que pese a todos los acuerdos, pese a todo lo que hemos conversado en los últimos 25-30 años y aún habiendo pasado por el acuerdo de París, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero no han hecho sino seguir creciendo. Entonces, eh, más allá de todo tipo de discursos, green watching, lavado de imagen que muchas compañías y gobiernos intentan hacer en este tipo de encuentros, los hechos hablan por sí mismos. Estamos en un camino sumamente complejo. La verdad es que no tiene mucho sentido eh, conversar infinitamente sobre un diagnóstico que está claro hace tres décadas cuando no tenemos la voluntad de mejorar al enfermo. Entonces, eh, como lo ha dicho Greta Thunberg, que que muy sabiamente, pese a su corte edad, eh, ha indicado que el cambio, lamentablemente, y con mucha porfía, va a venir de la sociedad civil, del pueblo organizado, del, lo, de los territorios, de las naciones, y evidentemente lo que ha estado sucediendo en el marco de las negociaciones de Naciones Unidas le está dando la razón. Entonces, eh, yo creo que estamos en un momento complejo, que creo que el enfermo, por, por así decirlo, está sobre diagnosticado, y creo que es el momento de bajarle la temperatura. Rodrigo, en este, en este camino que, que tú estás hablando, muy dramático, escuchábamos hace algunas horas de un acuerdo relacionado con los procesos de deforestación porque en el mapa mundial de los países más contaminantes, evidentemente, vemos a Estados Unidos, eh, vemos a China, eh, pero también, por ejemplo, eh, hay países como Brasil, que no necesariamente están relacionados, entiendo yo y tú me corregirás, Rodrigo, por la capacidad industrial, sino por los niveles de deforestación en el pulmón, como se lo llama habitualmente, el pulmón del mundo, como es el Amazonas. En ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué opinas de este plan para evitar la deforestación, eh, ¿cuáles fueron las repercusiones después de este acuerdo? Que entiendo que hubo países que en un principio parecía que no iban a firmarlo y finalmente eh, terminaron firmando el acuerdo, algo que obviamente se celebra. Mira, creo que hay varias lecturas para este tipo de acuerdos. ¿eh? Yo soy, quiero ser honesto en ese sentido. Eh, en los primeros dos días de la COP26 sucedió aquí mismo en Glasgow, la, la Cumbre Mundial de Líderes, en el que se acercaron acá eh, aproximadamente 60 eh, gobernantes, primeros ministros, presidentes de diversas naciones. Eh, la verdad es que es bien sintomático que se hayan reunido estos personajes, estos personeros eh, a días de comenzar la Cumbre de Cambio Climático y no viene, y no viene sino que a corroborar un poco que eh, allí es donde se trazó la ruta fundamental de lo que van a ser las próximas dos semanas de negociaciones. Y en esa línea, y en esa línea efectivamente, se, se firmó un acuerdo sobre el tema de la deforestación y se firmó un acuerdo también muy significativo respecto a, un, a una definición de una tasa de, de impuestos para las corporaciones globales de un 15%. Ahora, estamos eh, hace mucho tiempo llenos llenos de este tipo de definiciones que no, no se han materializado en la vida real. La verdad es que el acuerdo de París mismo, sin ir más lejos, nos obligaba a, a comenzar a reducir emisiones eh, rápidamente, lo que no ha sucedido, sino que por el contrario, se han seguido incrementando. Por lo tanto, pienso que eh, hay que ser muy cauto en esta etapa. Todavía quedan un par de semanas de conversaciones aquí, pero evidentemente... Si en las últimas dos o tres días de este avance de negociaciones no hay señales claras de que efectivamente las grandes potencias, los grandes polluters, los grandes contaminantes, no se comprometen con enormes reducciones de emisiones, con enormes cantidades de dinero, porque esto hay que financiarlo, y con una gobernanza que sea capaz de ordenar el orden de este, de este plan común, la verdad es que vamos a estar en un problema mayor. Yo... Creo que es poco probable, habiendo vuelto Estados Unidos a las negociaciones después de la, del triunfo del presidente Joe Biden, que estuvo aquí ayer, estuvimos, lo tuvimos aquí cerca. Eh, la verdad es que eh, si, si en estas condiciones el mundo no logra ponerse de acuerdo, la verdad es que no, no me imagino cómo podrían ser los años posteriores, lamentablemente. Rodrigo, en, en este mapa mundial de las negociaciones, vemos que hay posturas diferenciadas, digo, ¿se encuentran grandes, grandes bloques relacionados con posicionamientos? ¿Un bloque más propicio a pensar en acuerdos? Eh, ¿Otro bloque menos propicio? ¿Cómo está funcionando Latinoamérica y el Caribe? ¿Están funcionando de manera eh, grupal? ¿O cada país está teniendo un planteo muy individualista con respecto a las temáticas medioambientales? Aquí hay un, hay un principio básico que se llama obligaciones comunes pero diferenciadas. Todos tenemos una obligación común con la casa común, que es nuestro planeta. Eh, pero evidentemente quienes han tenido la oportunidad de asistir a la cena, de comer el, el mejor trozo de esta cena, eh, no fueron los países de, en vías de desarrollo, son los países desarrollados. Por lo tanto, ese, ese principio también aplica para este tema. No es posible que nos dividamos la cuenta en la misma proporción cuando nosotros no hemos sido parte del banquete, por así decirlo. Por lo tanto, hay una fuerte disputa aquí de intereses económicos, geopolíticos, que también se evidencian en la cumbre del clima. Eh, sin ir más lejos, eh, en, la, en la cumbre de líderes que culminó ayer acá en Glasgow, no asistió el presidente de China. De China. Y no asistió, no porque China esté fuera del Acuerdo de París, China se mantuvo en el marco del Acuerdo de París cuando el presidente Trump había quitado a Estados Unidos de este. China dijo que lo iba a ratificar y así lo hizo, y ha seguido incrementando su transición energética, sin ir más lejos. Pero sin embargo, que hay otros conflictos geopolíticos que también vienen a chocar en la agenda de negociaciones y es allí donde se expresan los bloques que tú comentas. Nosotros, América Latina, por ser países en vías de desarrollo, nos agrupamos en varias organizaciones, creo que la más destacada es AILAC, América Latina y, y el Caribe, pero nosotros como AILAC y como América Latina en su conjunto, somos un emisor pequeño de gases de efecto invernadero y también nuestras economías y nuestra voz no pesan lo mismo que otros países. Por lo tanto, el AILAC tuvo que agruparse en el G77, cuyo champion es China, que es un país en vía de desarrollo, pero que es una potencia militar, política, evidente. Eh, nosotros estamos en ese segmento de negociaciones y buscando, buscando fundamentalmente que se reconozca cuáles son, cuáles son nuestras, nuestros factores diferenciadores, nuestras ventajas comparativas, que es que tenemos biodiversidad, que es que tenemos a los pueblos originarios vivos en nuestro territorio, que son los grandes protectores de la naturaleza, que son los que han sabido mantener el equilibrio con ellas y, y, y enseñarnos que todos somos partes de lo mismo. No somos la, la humanidad, el ser humano, la condición humana no, no está por sobre la naturaleza y el equilibrio, el equilibrio natural. Y ese es un aprendizaje que pienso yo, percibo, que día a día es más valioso en este tipo de encuentros. Rodrigo te estaba escuchando y en ese sentido pensaba eh, el discurso más de los 90 relacionado con la ecología, no con el medio ambiente, que evidentemente construyó una identidad de visión sobre qué podíamos hacer como individuos para cuidar lo medioambiental, pero dejaba de lado una gran incorporación que era, ¿qué era lo que sucedía con las políticas públicas, la necesidad de regulaciones que limiten la emisión de gases de efecto invernadero. Digo, por lo pronto, entiendo que hubo un avance discursivo eh, en relación a eso, de no pensar que solamente en las lógicas individuales podían existir los cambios, sino realmente en la profundidad de políticas públicas que modifiquen la parábola, que cambien la lógica habitual. ¿no? Efectivamente, eh, y pese a todas las dificultades que enfrentamos, eh, de igual manera la humanidad avanza. Eh, yo concuerdo contigo. La mirada medioambiental, el enfoque o la aproximación medioambiental a estas, a, a estos debates, estaba bastante localizado en el entorno de los conflictos ambientales, en el entorno de, de las zonas de sacrificio, de las cuales en Latinoamérica, por ser una zona esencialmente extractivista, eh, sabemos mucho, conocemos mucho de esas problemáticas. Sin embargo, eh, la disyuntiva ambiental que nos ha planteado el calentamiento global eh, ha transformado esto en un, una problemática de todos, del que nadie puede mirar, mirarse al ombligo y pretender que no tiene cierto margen de responsabilidad. Yo creo que en ese sentido eh, hay un avance. Creo que el sexto informe del panel intergubernamental que se liberó el 9 de agosto recién pasado fue exitoso, siento que por primera vez ese lenguaje científico que vuela como a 20.000 metros de altura y que la gente común, llana, no entiende del todo. Creo que por fin eh, el panel eligió las palabras correctas, eligió las figuras simbólicas correctas para poder transmitirle a la humanidad en el peligro en el que estábamos y con la urgencia que tenemos que, de, que actuar. Y en ese sentido, yo no puedo sino dejar de, de reforzar que nos encontramos en una década que va a ser significativa para nosotros. Eh, tenemos una ventana aún, una ventana de oportunidad en, en el marco del 2020 y del 2030, década de, de que ya comenzó, eh, para poder eh, sistematizar, multiplicar, avanzar en todo tipo de políticas públicas que nos permitan eh, reconstruir la economía post-pandémica, reconstruir una economía post-neoliberal, eh, depredadora de eh, las personas y depredadora de los recursos naturales con el que ya no podemos seguir conviviendo no hay manera, no hay manera de que el dogma neo, neoliberal pueda seguir gobernando eh, las, eh, las relaciones eh, humanas y del trabajo y económicas no hay manera, no hay manera el, el país avanzaría rápidamente a su autodestrucción si es que así fuera pero además eh, en mi sentir, en mi percepción la voluntad de los pueblos ya no resiste en ese, ese camino hegemónico. Eh, yo soy chileno, soy latinoamericanista, pero soy chileno, y ustedes saben que en Chile estamos reescribiendo las reglas del juego, no queremos más neoliberalismo, eh, no lo vamos a aceptar, no, hay, estamos en un camino de no retorno, estamos a las puertas también de, una, de unas elecciones eh, presidenciales, pero, pero esto no solamente sucede en Chile, Colombia, los pueblos de lucha están en, estamos en lo mismo, y los pueblos originarios estamos en lo mismo, yo creo que en ese sentido hay cierta adhesión profunda a que estamos construyendo una nueva economía neoliberal que tiene que ponernos en un estado de, de desarrollo, de situación, en el que no nos volvamos a confundir nunca más que crecimiento no tiene nada que ver con desarrollo. Y yo creo que ahí, desde esa perspectiva profunda, el dogma neoliberal se ha ido derrumbando profundamente y, y bueno, y espero que esas ideas, esas voces, se expresen también en esta cumbre del clima 2021. Rodrigo, agradeciéndote enormemente por, por tus palabras, por la posibilidad y la generosidad de estar desde adentro de la COP26, con este discurso que aparte plantea una lógica de, de ruptura, de quiebre con lo que se viene dando. Esperemos que este, tus palabras sean así y que haya un nivel de conciencia social que presione lo suficiente para que los que tienen que encargarse de tomar políticas públicas diferenciadas por otros caminos digo, y que realmente este momento de pandemia haya sido una oportunidad para pensar en caminos diferentes y no en continuar con las mismas lógicas de siempre. Rodrigo, eh, enorme agradecimiento y te Volveremos a, a molestar este, seguramente dentro de no mucho tiempo para sacar una conclusión, porque entiendo que la COP26 son bastantes días y puede haber muchas novedades a lo largo de todos estos días y ahí serás un testigo clave eh, en lo que suceda. De hecho hay novedades todos los días. Eh, eh, debo decir y, y agradecer al pueblo de Glasgow que ha acogido este espacio. Quiero comentarles que el pueblo de Glasgow es un pueblo muy combativo, se expresa a diario en las calles. Eh, hace un mes, dos meses atrás, sin ir más lejos... Perdón, perdón, perdón. Volví. ¿Me escuchan? Ahí está. Perfecto, perfecto. Perdón, sufrí un accidente tecnológico, pero menor, pero menor. Quería, les comentaba que... No te escucho. Sí, a ver, si Rodrigo, si ahora me escuchas, estabas comentando ese pueblo ver, movilizado sí. en Glasgow. ¿Me ven y me escuchan bien? Vente. Perfecto. Les comentaba que se expresa la movilización del pueblo escocés aquí en Glasgow, no solamente por los temas del clima en esta ocasión, sino que vienen de una serie de movilizaciones de rechazo al apartheid del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino se vislumbra, se visualiza nítidamente que hay una solidaridad activa y permanente con las luchas de los pueblos del mundo y eh, esta semana han habido todo tipo de demostraciones aquí afuera de la cumbre y este viernes a las 6 de la tarde de acá se va a realizar la marcha por el clima que lidera la activista sueca Greta Thunberg eh, a quienes respetamos muchísimo, es una persona para su corta edad clarísima, y, y todo indica que esa jornada eh, va a ser una jornada de movilizaciones intensas, eh, va, lo más probable es que sea una jornada bajo la lluvia, como es en la tónica acá en esta época del año al menos, así que también eh, me gustaría ahí tener la oportunidad de comentarles cómo fue aquello, creo que es una, es una situación extraordinaria y que creo que vale la pena eh, visualizar. Así que muchas gracias a ustedes por invitarme.